¿Qué tal muchachos? El día de hoy les voy a compartir el mazo con el que llegué a rango infinito. Muchachos lo hemos logrado y estamos en rango 100 y aquí lo que les quiero decir es el orden de los mazos que he utilizado para poder lograr el rango infinito. Este mazo que ustedes están viendo aquí abajo es el mazo original que yo he utilizado de rango 70 a rango 95 para ver la explicación completa de este mazo aquí les voy a dejar en la esquina derecha superior el video para que ustedes puedan ver y ahí entender todo lo que hace este masito, pero qué sucedió luego muchachos, el día sábado por la noche salió la ubicación destacada Nexus, seguramente muchos de ustedes ya la habrán estado jugando, habrán visto algunos masitos por ahí pero qué es lo que hice yo, como ya estaba bastante acostumbrado a jugar con este masito vi que había un cambio que se podía hacer que me podría ayudar a que este mazo sea funcional digamos con esta ubicación destacada lo que hice fue sacar a Nebu y puse en su lugar a Quake y Quake aquí muchachos ha sido un elemento sorpresa bastante bueno en esta ubicación destacada. ¿Qué es lo que pasaba? El oponente ponía en Nexus sus mejores cartas. ¿Y qué es lo que hacías tú? Ponías a Quake en el centro de la ubicación y simplemente cambiaba las ubicaciones haciendo que Nexus se vaya a otro lugar donde estuvieran algunas cartas de valor que tú tuvieses ahí para poder ganar sin problemas con el Nexus dándole el poder a las demás ubicaciones y dejando al oponente solamente con una sola ubicación con un gran poder. Como ustedes saben, los fines de semana yo generalmente no hago transmisiones en vivo más bien la paso con la familia pero por ahí a veces le doy un tiempito también al juego desde el celular y como los tengo acostumbrados en estos videos, les voy a mostrar las últimas partidas que he tenido con el celular ya que he podido grabar la pantalla ahí pero hay algo así que tengo que decirles no he podido grabar toda la partida porque si no el celular se me iba a chicharrar ya que me di cuenta que si al mismo tiempo utilizaba el app para grabar con el juego prendido pues el celular se recalentaba demasiado muchachos y aquí procedo a explicarles las últimas partidas que he tenido esta partida que están viendo acá y es de turno final, acá yo he puesto, pude rampear a Tormenta en turno 2 gracias al superflujo, pero el oponente también en esta ubicación me puso a Patriot, puso Mystic en el siguiente turno, yo creo que no tenía nada para jugar en turno 3, en turno 4 jugué Profesor X, en turno 5 jugué Cero, Titania, Cosmo, como dejándole ya la posibilidad de que si el oponente jugase Ultron no pudiese desplegar sus drones, pero en turno 5 el oponente me juega debris y estábamos acá en esta situación donde yo ya estaba para lanzar Destroyer y dije pues acá Acá no debería de problema voy a tirar snap a ver si el oponente de repente quiere jugar aún así porque puede ser que tuviese pues algunas cartas ahí sin habilidades para poder digamos tener un gran poder y él de repente no se imagina que yo iba a lanzar destroyer encima entonces pues al final se retira el oponente y lo que sucede es que yo me gané ahí un cubito y como le digo estaba bastante cerca de poder subir a rango 100 y aquí en esta siguiente partida muchachos acá lo que hice ya era también dejar el terreno listo para poder lanzar a destroyer al medio incluso puse a Clo aprovechando de que teníamos la ciudad de la de onslaught para darle pues más 12 de poder a la ubicación donde está inundada por tormenta y acá como pueden ver el oponente incluso en turno 5 ya de sorpresa lanza un white tiger para tratar de, de ganar esta ubicación verdad porque inicialmente tenía solamente 4 de poder pero al lanzar el clo con eso ya dejé pues bastante difícil de que él pueda tomar esa ubicación de ahí y pues luego eh, simplemente ya era utilizar destroyer nada más y ya no había creo forma de que el oponente me pudiese ganar acá tenía demasiado poder él no creo que hubiese tenido ninguna carta con la cual me hubiese podido haber ganado, ni siquiera un Shang-Chi, nada o sea absolutamente nada, la verdad no había manera de que pueda ganar, así que simplemente acá pues jugando de esa manera me quedé muy cerquita con un solo cubito a rango 100, y aquí muchachos nos vamos con la última partida que me llevó a rango infinito que es lo que sucedió acá, el oponente había tirado Electro en turno 3, en turno 4 tiró Sandman, como yo ya más o menos me sabía que podía tirar Sandman tal vez porque también pudo haber sido un Galactus, lo que hice fue tirar Jeff y tirar Daredevil a la izquierda Jeff como saben lo podía haber movido lado después así que no había problemas para poder ganar un poquito más poder en el nexus también entonces en turno 5 yo ya podía ver con dar débil que era la cuál era la jugada que él podía hacer verdad entonces acá viendo la jugada sorpresivamente el oponente me lanza el dino al medio lo cual me deja la oportunidad para lanzar profesor x a la izquierda y con eso ya no dejar que ponga nada más en el nexus entonces acá lo que yo hago es simplemente poner el Profesor X, tenemos 11 de poder, él se queda con 3 de poder y tenemos pues una, una distancia, una diferencia de 8 de poder ahí, lo cual son 8 de poder también que tengo diferencia en las demás ubicaciones, ¿verdad? Son añadidos gracias al Nexus acá. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo a Tuma a la derecha, tengo a Titania al medio, pero a Tuma no está silenciado. Si yo ponía una carta ahí, pues a Tuma simplemente se iba a destruir. Entonces, ¿qué es lo que yo veía acá? El oponente solamente tenía creo que 4 cartas o 5, 5 cartas me parece que tenía acá. Y en ese momento pues cuando roba una carta más tiene 6 cartas. Ahora, él al jugar una carta iba a bajar ese dino a 13 puntos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Yo dije, es muy probable que el oponente tenga Shang-Chi o que seguramente me juegue Shang-Chi. Si me juega Shang-Chi a la derecha, esa tumba se muere y ahí sí me termina me podría terminar ganando la ubicación. Si yo le hubiese querido haber jugado un destroyer, por ejemplo, a la derecha, no digamos que hubiese sido una play y él me tiraba a Shang-Chi como yo tenía la prioridad, pues mi destroyer se debe la primero. Y el shang se devela después Me mata a Destroyer Y pues listo Perdí la partida Entonces ¿Qué es lo que hice yo? Tratar de jugar de la manera Más segura posible Y de una forma Que el oponente No se imagine de repente Que podía hacer esa jugada ahí Y lo que hice fue jugar Destroyer al medio Me parece acá Acá estamos todavía Que estaba pensando un poquito las, las posibilidades Jugué Destroyer al medio Jeff tampoco No lo podía mover por nada Porque además Pues me estaba sumando Bastantes puntitos Ahí en el Nexus Así que para nada Lo podía mover ¿Y qué es lo que pasa? Acá habían dos opciones O él me jugaba shang ¿no? Que era lo, lo, más este, lo más probable. Me podía haber jugado a Aero también. Porque él podía haber pensado que yo tenía un Shang-Chi para matarle al débil también. Puede ser que sí. Pero yo tenía la prioridad, ojo. O sea que ahí Aero no iba a servir de mucho. Pero acá yo decidí lanzar Destroyer. Porque si él lanzaba. Otro, otra opción era que lance Doctor Doom también. Si enlazaba lanzaba Doctor Doom a la derecha, ponía un Doombot con 5 de poder. Pero ¿qué es lo que pasaba? Ese Devil Dino solamente iba a bajar a 13 de poder, lo cual ya tenía solamente 17. Más 5 de Doombot tenía 22 de poder. Yo cuánto poder tenía si lanzaba Destroyer al medio, tenía en total 26 de poder. O sea, no había problemas en poder ganar esa partida. Así que estaba bastante seguro que era así. Solamente tenía que dejar que las cosas fluyan nada más porque me faltaba un solo cuidado. Para poder lograr el rango infinito Y aquí estábamos a la espera Nada más que el oponente tome su decisión Y como ven el oponente al final Me parece que se retira Si sí, al final el oponente acá como ven se retira Pero era justo el único cubo que necesitaba para poder lograr muchachos el rango infinito, la verdad ha sido bastante sufrido eh, haber jugado este meta la verdad porque es un meta bastante variado y como pueden ver aquí estoy llegando a rango 100 y ahora sí, muchachos como es de costumbre en estos videos lo que voy a hacer es reclamar todas las recompensas de rango que tenemos hasta ahorita, no he reclamado ninguna así que acá vamos a comenzar reclamando todo nuevamente vamos a reclamar acá 200 créditos los potenciadores también acá de cristal me han dado potenciadores de cristal 250 créditos, forajido legendario, mire ese título es títulos Vamos a reclamar 400 créditos, 500 créditos, ¿no? La parte más importante que les recomiendo a todos ustedes que han de reclamar, muchachos, son los 500 de oro. O sea, si en caso no pueden llegar, yo sé que por temas de tiempo y todo, no pueden llegar a rango infinito. Muchachos, al menos traten de llegar a rango 90 porque este oro de acá es muy, pero muy, este, muy valioso, la verdad, para los bundles. Más que todo para bundles que les pueda llegar a, a alcanzar, digamos, ¿no? Gracias a estos 500 euros pueden llegar a comprar bundles bastante nuevo Y aquí vamos a reclamar el casetito que también está bastante bonito. Está muy peculiar, muy curioso. La verdad, el casetito seguramente lo voy a utilizar por un tiempo. Está bueno, la verdad, el casetito temático. Y finalmente viene la variante misteriosa. Por favor, por favor, jueguito. Lo único que le pido es que no me dé una Pixel. Que me dé lo demás que quiera, pero por favor, Pixel no. A ver, vamos... Y me ha salido... Oh, me salió la Venomizada de Tifoid Mary. ¿Saben si, esta, ¿saben si esta, esta variante es de 1200 de oro? Porque siempre me quedó la duda de que si estas variantes misteriosas que da acá este, las recompensas de rango te podían dar variantes de 1200 de oro. No lo sé, la verdad. Y ustedes me dirán, pero obviamente Tifoid Mary pues, se va acá con, eh, como una favorita. De hecho que sí. Está, está muy buena. Me ha salido una muy buena variante, no me puedo quejar. Una muy buena recompensa por, haber, por el esfuerzo de haber llegado a rango. Bien. Muchachos y subir a rango infinito en esta temporada está resultando bastante complicado ya que hay muchos pero muchos mazos que se están jugando que son bastante buenos, este mazo es uno de ellos pero hay un montón de mazos inclusive el mazo más fuerte que se está jugando ahorita al que no le puedo ganar mucho digamos con este mazo vendría a ser el mazo de Stature con Black Bolt. Pero bien muchachos una última cosita si ustedes van a jugar este masito les recomiendo que ya no lo jueguen con Quake. Yo lo que hice fue hacer este cambio con Quake debido a la ubicación destacada. Acá ustedes lo que les recomiendo es que regresen nuevamente con Nebula y sin problemas puedan jugar este masito porque la verdad está bastante bueno. Pero bien muchachos si tienen cualquier duda o consulta con respecto a este masito lo pueden dejar aquí en los comentarios o también Estoy haciendo transmisiones de lunes a viernes por las noches en la plataforma Mora, así que ya sabes, te espero allí. Un abrazo para ti.